pozo eh, que está allí o por lo menos hemos encontrado antecedentes que está desde 1976 es un permiso eh, que tiene permisos activos de irrigación eh, y cuyo y el titular de ese predio, que es el, el, el responsable eh, sobre, el, sobre ese dominio, es la empresa Idandi Sociedad Anónima, eh, cuyo eh, eh, presidente es el señor Florentino Daniel Paco. Eh, eso lamentablemente eh, lo que... Cuando concurrimos anoche eh, con policía, fiscalía e intervención municipal al, al lugar, lo que se pudo contatar es que era un pozo de vieja data, eh, pero que no tenía las protecciones eh, regulares de seguridad que tiene que tener eh, como, eh, para a, haber impedido que una cosa como esta ocurriera. O sea, allí había estaba tapado un pozo de algo más de un metro eh, con unas maderas que fácilmente las corrió o, o habrá tenido alguna abertura por la que se eh, cayó este niñito y luego su padre se avanzó en, en el rescate y, y después eh, bombero.